Hola, yo soy Thelma Velázquez, soy oncóloga pediatra, trabajo en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en Guatemala. Y junto con el equipo de New Media de la Universidad Francisco Marroquín y gracias al patrocinio de March Mathers, hemos estado trabajando en elaborar un curso de introducción a la oncología pediátrica para que las personas que no son oncólogos, pero que están en primera línea y tienen contacto con los niños con cáncer, aprendan sobre los signos y síntomas y puedan referirlos tempranamente con nosotros. El estar frente a cámaras, me creaba cierta tensión eh, no hacerlo bien o, o no hacer lo que se esperaba que se hiciera, ¿verdad? Conforme los días y la calidez humana, el profesionalismo y todo, pues me hizo sentir cómoda. Creo que lo que ayudó fue el buen ambiente laboral, ¿verdad? Cuando nosotros eh, tuvimos la idea y ganamos eh, eh, el gran para hacer el curso en línea, pues nos abocamos a, a New Media y la Escuela de Cine. Y durante todo el proceso de hacer este curso en línea que ahora va a salir a la luz, hubo una planificación desde el principio muy buena con absolutamente todos los detalles, siendo muy específico. Mucha preparación, eh, y, y requiere mucho esfuerzo, tanto en, en seleccionar los temas, escribir los guiones, los pero que sea el mensaje que se debe llevar. Todo lo que tienen ahí, luces, los rieles, las cámaras, todo el personal con todo esto, pues uno dice, bueno, no es algo que se está haciendo de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso bastante, bastante largo. Y ver la profesionalización con lo que se está haciendo, pues eso pues lo llena a uno de satisfacción de ver que bueno, participa uno en, una, en un proyecto que, que se está haciendo bien. Mi recomendación para que puedan realizar un curso como este es tener bien claro el... el ¿Qué es lo que queremos, el objetivo del programa? Para que tenga un material pues, eh, adecuado para cumplir nuestros objetivos. Invito a todos los profesionales de salud a que visiten el curso de introducción a la oncología pediátrica en opencourses.ufm.edu.